Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, estamos en el vagón comedor del tren Transiberiano, Yendo, a Vladivostok. Bien, lo que es la decoración tiene toda la onda Parece un boliche La música de fondo es original, no es del video Impresionante, la buena onda de este vagón No, no, gracias <risa> Lo bueno que tienen los trenes es que se te acercan los personajes. Por ejemplo, este de acá. Soy de Parma, Italia. Una pizza acrobática. Puede fallar, decía Toussaint. No es una masa de verdad, es silicona. Vamos a probar. Italiano, blogger Italia No soy un italiano, argentino Argentina, me excuse, señor Gracias y así acabamos de llegar a Vladivostok, la ciudad donde termina, el tren transiberiano. Son exactamente 9.288 kilómetros de línea férrea, uniendo Moscú con la mismísima Vladivostok. Si te lo tomas entero, son 7 días arriba del tren. En algún momento lo vamos a hacer y se lo voy a mostrar en un topo por el mundo. No va a ser en este viaje, no va a ser en este año, quizás no vaya a ser en esta década. Y lo que me sorprende es que está recién amaneciendo y son las 9 menos 10 de la mañana Voy a estar en Vladivostok tan solo por hoy, no planeé absolutamente nada Así que veremos con qué nos sorprende la ciudad lo bueno que tienen las estaciones de tren en Rusia es que podés pegarte un baño por tan solo 200 rublos Y es un golazo porque después de un viaje de 7 días venís con un tufo increíble Yo vengo hace 12 horas nomás, pero no importa, también tengo un tufo increíble Ahora sí, limpio y fresco, vamos a recorrer Vladivostok Nunca salgan con el pelo mojado en estos lugares Te queda hecho un cubito Parece como si tuviera gel Pero es hielo en la cabeza Salimos de la estación y lo primero que nos encontramos es el monumento del mismísimo Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido en el barrio como Lenin, Sí, ahí dice Lenin, Créame, En todas las ciudades, pueblos rusos, está el correspondiente monumento a Lenin, es el padre de la patria, el San Martín de Rusia. La estatua de Lenin parece un árbitro marcando eh ahí, Forsay. Vladivostok es considerado el puerto más grande del lejano oriente ruso y hasta el año 91, hasta la caída de la Unión Soviética, estaba Prohibido el acceso de extranjeros a Vladivostok Así que no hubiésemos podido entrar ¿Y a qué se debe esto? Básicamente porque acá funcionaba La base militar marítima más grande de la Unión Soviética. Si no me creen, miren el buquecito que tenemos ahí atrás. De hecho se dice que hay toda una ciudad subacuática por la cantidad de submarinos que tienen en los alrededores. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses venían jodiendo bastante por esta zona. Habían invadido Manchuria en China y se quisieron meter con Vladivostok. Obviamente que la Unión Soviética los destrozó y por eso los japoneses ni se les animaron a volver a atacar en este lugar. Y por supuesto, como en todas las ciudades que pertenecieron a la Unión Soviética, el correspondiente monumento a los caídos en la Gran Guerra Patria. Fue como los soviéticos llamaron a la Segunda Guerra Mundial. La ciudad tiene su parte continental, que es donde estamos, y allá enfrente tiene la isla de Ruski, que está conectada por este puente maravilloso. La que está conectada por este puente maravilloso tiene 18 cuadras de largo y no lo podemos cruzar caminando porque está prohibido el acceso aparentemente por lo que me dijeron es que muchísimas personas lo usaban para suicidarse así que por eso cerraron el acceso peatonal vamos a ver si lo podemos cruzar en colectivo no estoy pudiendo encontrar un colectivo que me cruce al otro lado o sea, ni siquiera puedo encontrar una parada de colectivo, nada y pregunté y no hay caso, no me entienden, No, chuchu. Ah, chuchu. Yahatchu, eh, ruski island. Autobús eh, ruski island. Ah, ruski ostro. Yeah, yeah. Da. Ok, tak. Espero no estar tomando cualquier bondi. Me subí a uno con una indicación aproximada. Veremos a dónde me lleva. Lo bueno es que el avión sale a la una de la mañana, así que me puedo perder tranquilo y no hay problema. Son la una de la tarde. Tengo 12 horas o 10, porque hay que estar 2 horas antes en el avión. Ah, más una de viaje o dos hasta el aeropuerto. Bueno, no tengo tanto tiempo. Esperemos no perder el vuelo. De las cosas más increíbles que te pueden pasar. suís al colectivo en Vladivostok y te encontrás con dos colombianas. Hola. ¿Sus nombres? Diana. Diana. ¿De, ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá. De Bogotá, son rolas. Sí. Rola. ¿Y qué están haciendo en Vladivostok dos colombianas? <risa> al otro lado del mundo. Yo <risa> vine a estudiar biología. ¿Biología en ruso? Sí, en ruso. Wow. ¿Y vos, melissa también biología? No, medicina. Medicina. Wow. ¿Y por qué Vladivostok? Son de familia rusa. No. no. Mira, estos rasgos rusos. Ah, qué sé, yo tengo la lente de sol, no veo bien. <risa> yo elegí esta ciudad porque hay mar. Me dijeron que acá biología era muy buena. Como si en Colombia no hubiese mar. Pero no se quería salir del país. Ah, ok. Por, por eso. Y dijiste lo más lejos posible, Vladivostok. <risa> lo más económico. ¿Eh? Lo más económico. Lo más ec es lo más económico sí, para estudiar es biología. Muy económico. Wow. Me dice, también es muy económico. También es económico. Pues sí. yo creo que tienen que conocer la universidad. cruzando los 18 kilómetros del puente de Ruski uno de los puentes más grandes del mundo me. ¿Es eso escuchaste no, no, está, no está verificado no. y cruza a la isla del Ruski o sea, no tuvieron ni la delicadeza de ponerle un nombre especial tipo Roberto lo vamos a llamar no, puente de Ruski, así nos estamos comiendo como una hora de viaje en colectivo porque el tráfico es tremendo a pesar de que en Vladivostok viven 500.000 personas no sé, está muy mal organizado Muchas gracias por la información. Me bajo acá donde me dijiste, espero que sea recomendable. Lo vas a ver en el video después. Y así tomándonos el colectivo en la isla de Ruski, nos vamos a encontrar con la FEFU, Far Eastern Federation University, que es la Universidad de Vladivostok. Me encanta la arquitectura de este edificio, así bien moderno, bien funcional, bien puesto, luminoso, ideal para estudiar en esta universidad. Que te da estudiar en este lugar Igual yo estaría recontra distraído mirando el mar Y no me podría concentrar en nada Nada que ver con las Facu Económicas en Buenos Aires Que con suerte teníamos vista a la morgue judicial O sea, lo que vimos es solo este edificio de la universidad Pero, observen, es gigante Va todo desde allá ahí pa, pa pa pa pa pa pa El edificio en el que estuvimos y... Allá sigue todo a lo lejos, son como 25 cuadras de universidad Y aparentemente es arancelada, no es gratuita como la Universidad de Buenos Aires Y ahora sí, vamos a ir a ver la playa Se respira una tranquilidad, una paz en este lugar que es impresionante Solamente se escucha el sonido del viento y por supuesto, mi insoportable voz Soy un profesional en arruinar la paz y el silencio de los lugares a los que voy Y así es un típico día de playa en Vladivostok Está más vacío que la cancha de Vélez Noten, ahí es el mar y está congelado Me arrepiento de no haber traído el mate Sentarme en esta roca acá Y así fue nuestra corta visita a la isla de Rusky Dicen que hay un faro, estuve preguntando a la gente y nadie me puede decir dónde está Así que bueno, nos volvemos para el centro de la ciudad Es una ciudad recontra empinada, está lleno de colinas Algo bastante común en las ciudades soviéticas son los foniculares Estos trencitos que suben y bajan las colinas Así que vamos a tomarlo en Vladivostok se lo levantan como si fuera un container en el puerto tengo una amiga en Pekín que es de Vladivostok y le escribí un mensaje preguntándole qué me recomendaba y me recomendó dos lugares para ir a comer ante la difícil decisión de tener que elegir por uno de ellos vamos a ir a visitar los dos que se llama no llores no lo puedo pronunciar en ruso porque no sé leer bueno esto va a ser mi desayuno porque no comí nada así que pancito esto que supuestamente adentro tiene leche condensada muy bueno pero es todo con carne salvo las papas bueno ya fue Primera recomendación, un desastre. No tenía nada vegetariano, solo estas papas y los pancitos. De terror. Me costó... ahí un jugo de compota. Eh, está, qué sé yo. Eh, no está tan bueno. 115 rublos. Vamos a comer este tente en pie y vamos para el otro. acá en el otro restaurante que me recomendaron este es de comida georgiana si sí, algunos son seguidores del canal hace rato saben que estuve en georgia y que hay un plato que me fascina es el khachapuri y es lo que acabo de pedir y tenemos acá nuestros amigos de japón y de shanghai vamos a probar cómo está esta masa rellena de queso y huevo No hay nada más rico que el Hachapuri Prueben la comida Georgiana Busquen la receta en internet Y háganlo en sus casas porque es delicioso Me voy a seguir comiendo y en un rato nos vamos al aeropuerto Concha de mi madre resulta que los colectivos Funcionan al aeropuerto hasta las 5 y 20 de la tarde Y perdí el último Estoy yendo en taxi Maldita sea, 500 rublos De mal, me aparece la voz de mi madre diciendo Por lo menos creaste trabajo 120 por hora. Está increíble. Está hablando y manejando. Esto es un peligro. ¿A qué te vas Termino mi vida en Vladivostok. Me muestro un video, chabón. ¡Marinca, boludo! Nos vamos a matar. Me chupa un voleibol. Acabo de pedir un tema de Argentina. Y está sonando. La lanza de los pirlos. We'll be right llegar al aeropuerto nomás. El taxista era de Uzbekistán y era loquísimo cómo manejaba. Me hace acordar mucho cuando estuve en Uzbekistán que manejaban así, usando el teléfono, la chapa. No respetando nada como quisieran Ahora sí, me voy a ir a tomar el vuelo a Pekín Esta vez no voy en tren, voy en avión Especialmente porque conseguí una ganga en una low cost Espero que les haya gustado este capítulo Yo me voy despidiendo Nos vemos en el próximo, quién sabe dónde Quizás en Pekín, quizás dando vueltas por el mundo Un abrazo muy grande y hasta la próxima